le da a conocer eso que ha diseñado como, como proyecto para el montaje de las elecciones si la OMS pues, no da su visto bueno lo más probable es que haga sus observaciones y esta pues, deben corregirse lo que sí yo puedo decir y he podido notar es que en los últimos días pues no ha habido una coordinación entre los diversos, las diversas instituciones sí. que han estado trabajando y que siguen trabajando en medio de esta situación por ejemplo Fíjate cómo la Junta Central electoral, que es el organismo rector del montaje de las elecciones, pues sigue trabajando y diseñando su proyecto. Muy bien. Mientras tanto, tú oye el ministro de Salud Pública insistiendo en que no hay condiciones claro. para que no la actividades... No está diciendo... Correcto, él, él, no se lo, él no lo dice abiertamente porque sí. él sabe sí. que al otro día entonces, hay cuando, otro ministro. Entonces, cuando oímos al ministro de Salud Pública hablar, eh, todos pensamos que está hablando el Estado. Y no es así está hablando, hablando del de ministro el, de salud Química, el ministro. que tiene todos los conocimientos y el manejo de esta situación entendemos nosotros, el Estado es otra cosa y vemos que no se está, no se está trabajando como en coordinación eh, con un solo enfocado en una situación en, una sola, en un solo tema que debe ser lo que es esta pandemia que, está que dijimos nosotros de ya que yo estaba en desacuerdo que yo estaba en desacuerdo en la crítica que le hicieron, que le hizo el PRM al, al, al ministro, el ministro ha tenido un, una ecuanimidad en cuanto a, su, a, cuanto a lo que ha dicho, siempre eh, en base al a lo, a lo, a lo número que él está viendo, lo que pasa es, no es que no ha habido una coordinación, Víctor, es que, es que las voces del Estado no le están haciendo caso a él, es diferente. Fíjate, así como tú planteas, él ha tenido muchos aciertos y también algunos desaciertos. Ah, espérate, por yo quisiera que, que uno de nosotros estemos en, en la situación eso de que te da y por eso que te da pie a que tú pienses lo que tú te... por ejemplo, hace ocho o nueve días que la situación en San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte, no reporta defusiones. Eso no es verdad. Y esto no es con lo, lo hago no con la intención de alarmar a nadie, ni nada por el estilo ni por nada de negocio. No es verdad que en San Francisco de Macorís se dan ocho o nueve días sin ningún, sin una defusión en la provincia de Duarte. Eso no es verdad. Porque nosotros sí conocemos de personas que lamentablemente han fallecido y han fallecido contagiados por COVID-19 y no están dentro del reporte. Pues si las personas que han fallecido y han fallecido de COVID-19 en estos últimos días, que los, los boletines del ministro de salud pública dicen que están sin defusiones, entonces por eso yo digo que es mentira. O sea, que no se le está hablando se le está diciendo una verdad a media, pero muy a media. ¿Entiendes? Entonces, por eso digo que ciertamente ha habido aciertos, muchos aciertos, pero también acompañado de desaciertos, y ¿sí? como tú dices, es normal. sí Pero en ese sí, sentido, mira, no creo que... No, vez... no, no, mira, la, lo de, no es por defender al, al, al ministro. Cuando tú no reportas una muerte, aunque tú sepas que sea la por COVID, tú no puedes eh, decir que fue por COVID si tú no tienes el pel como como ministro, no puedes reportar una muerte sin una prueba, porque no se están haciendo todas las pruebas, señores. Hay, en el mundo entero, en el mundo entero, y más aquí su desarrollado, este tercer mundito, que le sacan provecho a todo, no hay prueba. Hay gente que se muere sin prueba, Víctor. Y se va estoy a de... sin prueba. Y yo, te lo, y yo te estoy diciendo serio, eh, y también entramos ahí en contradicción, eh, yo tengo eh, muestra de que una persona llegada a nosotros, murió de COVID, con la, y yo tengo la... La, los resultados de la muestra y ese no está sumado dentro de la, los estos últimos días dentro de las defusiones que no han sido ninguna creo que ayer, creo sujeto a confirmación, que fue reportado el joven de 34 sí, años sí, sí. que murió en el hospital, creo que ayer fue reportado ¿cuántos días tiene que morir ese joven? yo sé que hay un proceso en el tiempo que el centro... Parece que el viene, no fue. entonces, pues, entonces aquí van nueve días tú puedes haberlo sin defusiones en la provincia de Duarte en ese sentido pero, que yo me refiero... Yo sé, pero te sí si te digo, la, la ha disminuido bastante, porque yo voy a la clínica y voy a lo intensivo y uno se da cuenta y uno sabía lo que había. Oye, ¿viste? No, Vito, eso, en, no en serio, la hay que eran cosa, dos plantas. Es lógico, y ni siquiera hay que decirlo, que ha disminuido. Porque estamos hablando de que la provincia de Duarte tiene, ¿cuánto? 76, 78 muertos, si tú no lo dividen, ah, claro. entre el tiempo que tiene la pandemia, es lógico que esto es un desastre. Y de hecho, todavía seguimos nosotros encabezando la provincia con más defusiones de del país, La Vega... La eh, si del tú, los 9 días, tú me dices que los últimos nueve días... Desfunciones ha habido, qué no sé se yo, tres, cuatro, es una reducción significativa. Claro, ha habido ha disfunciones, pero ah, sí, el sí. problema es que yo lo que te digo, que yo estoy con él, que no se ha pasado el problema y ya estamos hablando de reintegración, estamos hablando de, de, de, de, de votar el 5 de, de 5 de julio. O sea, ya, hay, ya ahora mismo, hasta el que iba a ayudar político, no está pensando en político el aspirante a diputado lo que está buscando su voto y de donde el capitán lo vea. O sea, ya estamos en política, no estamos en, no estamos en cuarentena. Así todavía. es. Bueno, serio. Hemos, hemos llegado nosotros al final de este contacto diario en el día de hoy jueves, a recordarle que nuestra gente de Incardio ya están dando consultas desde las 7.30. Pronto, de la de pronto voy a anunciar También yo. Y pronto voy a anunciar la semana viene. Con, eh, la eh, reactivación, eh, correcto. Okay. así que recuerde que Incardio... Está aquí en la calle Salcedo, esquina Padre Berea, frente a frente a la emergencia del Centro Materno Infantil del Nordeste. Usted solo tiene que marcar el 809-244-3986 para hacer su cita, que desde las 7.30 de la mañana eh, ya la puede hacer. Recuerde que en Incarde ofrecemos consulta de cardiología y cardiovascular, electrocardiografía, ecocardiografía de reposo y ecocardiografía de estrés. Además, prueba de esfuerzo, monitoreo de presión arterial. Estudio de Holter, screening vascular y evaluación cardiovascular preoperatoria. INCARDIO es dirigido por ese destacado médico cardiólogo dominicano, el doctor Franklin Rodríguez Pantaleón, acompañado de un equipo de médicos especialistas con la capacidad y la calidad que exige la medicina de hoy. INCARDIO. Eh, bien, llegamos al final, Sergio. Como siempre, gracias por acompañarnos durante estos cinco eh, largos años, ¿verdad?, agradecer a Eduardo que en el máster ya que hace siempre un esfuerzo para que este espacio salga tal cual nosotros no lo proponemos. Así que mañana.